Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial Para el día de hoy les voy a explicar cómo vectorizar una imagen en formato PNG en Adobe Illustrator El objetivo de vectorizar una imagen en formato PNG de convertirla en un vector es que cuando necesitemos escalarla es decir, aumentarle su tamaño o ampliarla no se vaya a pixelar como lo que ocurre generalmente con las imágenes en formato de mapa de bits en este caso tengo dos pngs con los cuales voy a explicarles cómo hacer este proceso voy a empezar con este primero que es el icono o el logo de Adobe Illustrator le voy a decir clic derecho abrir con y lo voy a abrir en el programa ya directamente lo primero que voy a hacer es hacerle un zoom para acercarme y mirar, que efectivamente sea un mapa de bits. Observen que se empiezan a ver los píxeles. Para vectorizar un mapa de bits en Adobe Illustrator simplemente buscamos la ventana de calco de imagen, la cual está en el menú ventana, calco de imagen. Y con la imagen seleccionada lo único que tenemos que hacer es decirle previsualizar e inmediatamente lo hace Illustrator. Simplemente aquí lo que hago en modo es decirle que me lo pase a un modo de color para que me vectorice la imagen en color. Y ahí ya quedó. Dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, en modo pueden decirle escala de grises o blanco y negro, que fue la que me salió inicialmente. Como el logo nada más tiene tres colores, por eso sale así, vuelvo y lo pongo en color y ahí está. Para poder utilizar ya la imagen vectorizada como un vector para poderla escalar si queremos, lo que debemos hacer es irnos al menú objeto y desde el menú objeto le vamos a decir expandir para que deje funcionar como un objeto que se esté vectorizando y le decimos ok. Y aquí ya nos quedó como una forma vectorial, como una ilustración de vectores puedo seleccionarla y la puedo escalar observen que lo hace sin ningún problema luego de de haberla expandido le puedo decir menú objeto desagrupar para poder separar sus partes si no lo hace una vez toca hacerlo a veces dos veces y ahí ya puedo separar las partes si quiero y ahí quedó vectorizado este mapa de bits en formato png la segunda imagen que voy a utilizar es esta concretamente para mostrarles una utilidad que tiene el calco de imagen en Adobe Illustrator, esta imagen es sumamente pequeña. Voy a acercarme bien, observen que es un mapa de bits. La voy a seleccionar. Y le voy a decir previsualizar. Y lo que quiero mostrarles es que calco de imagen posee una gran utilidad que nos puede servir en el caso en que queramos eliminar los blancos simplemente le decimos desde avanzado si no lo tienen colapsado le decimos avanzado y le decimos omitir blanco ahí no se nota porque el fondo de la hoja es blanco para que se note le voy a decir menú ver y desde el menú ver le voy a decir mostrar cuadrícula y observen que ahí ya se ve la cuadrícula. Esto indica que nos quedó omitido el color blanco. Es decir, quedó quedó con fondo transparente. Simplemente acá hacemos lo mismo, le decimos menú objeto, expandir, OK, menú objeto desagrupar si no se separa una vez lo hacemos otra vez y acá nos quedó ya expandido y desagrupado como ven es supremamente fácil bueno amigas y amigos del rincón espero que este video tutorial haya sido de su ayuda